Buenos días, Rosa. Te veo preocupada. ¿Te ocurre algo? Hola. Oh, Lana. Pues verás, como sabes, recién he ingresado a la universidad y estoy algo preocupada porque... No sé si podré adaptarme bien, nuevos compañeros, los estudios, nuevos retos... Claro que podrás hacerlo, Rosa. No tienes que preocuparte pero si tienes dudas, ¿sabes que la universidad dispone un área de orientación psicopedagógica que pueden ayudarte en lo que necesites? Sí, ¿y qué consultas puedo realizar? Muchas, Rosa. Acompáñame y te lo muestro. En primer lugar, dispones de un servicio de consejería psicológica, que brinda un espacio seguro de escucha y orientación breve, con un psicólogo de nuestro staff. ¡Qué bien, Ana! Siempre es interesante consultar las dudas con un profesional. Además, dispones de un servicio de grupo de escucha que te ofrece la oportunidad de compartir experiencias e inquietudes personales en grupos pequeños, liderado por un psicólogo del staff de la UPC. ¡Genial! Así además de conversar puedo conocer a más compañeros de semestre. Rosa si tienes dudas sobre tu elección vocacional, cuentas con el programa de orientación vocacional, el cual te ofrece una exploración de tus intereses, aptitudes y personalidad, acompañado de un psicólogo del equipo. Aquí tengo las bases del programa. ¡Gracias! Luego consulto el documento. Si deseas desarrollar tus habilidades blandas y fortalecer tus estrategias de estudio y aprendizaje, cuentas con los talleres de orientación psicopedagógica que son espacios grupales facilitados por un psicólogo del staff. Me gusta mucho, Ana. Aquí seguro que podrá reforzar mis conocimientos. También durante el primer semestre de estudio en UPC puedes contar con el acompañamiento de un alumno de ciclos superiores, quien te orientará frente a tus principales dudas en el programa de coaching universitario. ¡Fenomenal, Ana! Por último y no menos importante, cuentas también con el acompañamiento de un asesor en caso desapruebes un curso por segunda vez y tengas que llevarlo en una tercera oportunidad con el programa de riesgo académico. Espero que eso no ocurra, Ana. Con todos los servicios de bienestar que me has mostrado, seguro que mi desarrollo académico será excelente. Rosa, te voy a enviar un WhatsApp con los correos electrónicos para que resuelvan tus dudas. Cada uno corresponde a un campus distinto, por si lo necesitas. Muchas gracias, Ana. Ahora estoy mucho más animada. Seguro que este curso será un éxito. Seguro que sí, Rosa. Y recuerda, Orientación Psicopedagógica te acompañará desde tu primer día de clases. Genial. Vamos, te invito a un café.